Vive y disfruta las costumbres y tradiciones de la Patagonia. Decimoctava fiesta campesina del ovejero. Folclor, jineteadas, competencia de perros ovejeros y gastronomía. Sábado 27 y domingo 28 de febrero en la cancha de jineteadas de Cerro Sombrero.